Y que de nuevo chicos, recién recién pude conseguir esta cosa, la verdad es una maravilla para los Burning Abyss en general Así que eh, pues vamos a hacerle un profile porque no se trata de un Burning Abyss con Phantom Knight Lo pensé armar puro y con seca, pero creo que en este formato la versión con Phantom Knight es la más competitiva Así que vamos a armarla de esa manera. Entonces, eh, no olviden que este deck lo pueden comprar en la tienda de Valor City Quartz, cual cosa hace envíos a toda la República Mexicana y maneja Mercado Libre, por lo que su dinero y su envío estará completamente seguro. En pantalla vamos a mover ahora al inicio el rinconómetro, que es la ponderación que yo le doy para que ustedes puedan ver las, las stats que yo eh, pues le asigno a los decks que les presento. Entonces, sin nada más creer, vamos a empezar con el Profile. Vamos a jugar triple farfa Male Branch of The Burning Abyss. Este sujeto es muy bueno. Ahora varios lo juegan a dos. A mí me gusta jugarlo a tres porque simplemente es una maravilla, en mi opinión. Entonces, eh, la verdad, siempre quieres tenerlo para poder interrumpir al oponente. Así que voy a jugarlo a tres esta vez. Eh, todos los Burning Abyss tienen el efecto compartido de que solamente puedo usar uno de sus dos efectos eh, por turno. Es decir, si. O sea es el primer efecto que todos comparten que es invocarse de manera especial si no controlamos magias o trampas No vas a poder explicar su segundo efecto Entonces hay que tener cuidado con qué, qué tipo de recursos vamos a estar manejando y cuándo los vamos a estar ocupando eh, Este sujeto cuando pues como les dije se invoca de manera especial de la mano si no controlamos monstruos Y... Eh, este sujeto cuando se va al cementerio seleccionamos un monstruo en el campo y lo desterramos hasta el fin del turno Entonces la verdad nos deja el campo libre para hacer lo que nosotros necesitemos Por ejemplo quita contadores a los, a los Endymion o al Jackal por poner un ejemplo eh, Nos quita algún Boss Monster que nos esté estorbando La verdad está bastante cool así que vamos a jugarlo a 3 Vamos a jugar dos Skarm, este sujeto cuando es mandado al cementerio vamos a añadir de nuestro deck a la mano durante la end phase un monstruo demonio eh, así que de nivel 3 Así que está bastante cool pero vamos a jugarlo únicamente a dos, si bien es un buscador, cosa que está bastante bien en el deck, eh, es lento, actúa hasta la end phase Así que eh, únicamente a dos, de cualquier modo la consistencia lo tiene el deck, así que no es necesario jugar los tres Vamos a jugar un calcaf, este sujeto cuando es mandado al cementerio seleccionamos una magia o trampa eh, que esté boca abajo en el campo y la regresamos a la mano, así que nos podemos quitar básicamente cualquier cosa que nos parezca amenazante sin problema alguno. Vamos a jugar un Alish que cuando es mandado al cementerio seleccionamos eh, un monstruo en el campo Y negamos sus efectos hasta el fin de este turno Así que también nos puede ayudar bastante a poder quitarnos algún boss monster por ahí que nos esté estorbando Vamos a jugar un Barbar que cuando es mandado al cementerio podemos desterrar hasta tres monstruos Burning Abyss E infligir eh, 300 de daño por cada uno si no me equivoco Así que vamos a hacerle burn por ahí nos va a permitir, eh, si nos vamos a tiempo por poner un ejemplo eh, tomar una ventaja o simplemente reducir la desventaja que tengamos, lo que sea necesario eh, Vamos a jugar un Libic, este sujeto cuando es mandado al cementerio nos permite invocar de manera especial desde nuestra mano Un monstruo eh, demonio de nivel 3 pero con los efectos negados Cosa que está bastante bien porque todos los Burning Abyss se van a destruir si controlamos algo que no sea un Burning Abyss Entonces eh, nos va a permitir... Extender un poquito nuestras jugadas, está bastante cool, así que lo que queremos la mayoría de las veces es que caigan con efecto negado para que simplemente no se revienten o que esté rino o que esté su Link, así que eh, es lo que necesitamos Vamos a jugar un Graf, este sujeto simplemente es muy bueno, es la razón por la que está eh, limitado, la verdad esta cosa era muy broken cuando es más al el cementerio? Nos permite invocar de manera especial desde nuestro deck, un monstruo Burning Avis, el que necesitemos, el que sea, así que es un extender bastante bueno. Y Sir, por otro lado, que también se encuentra uno, eh, va a invocar de manera especial desde nuestro cementerio, un monstruo Burning Avis, así que está bastante chido, nos permite revivir a Dante, nos permite revivir a Cherubini, nos permite revivir a cualquiera de estos sujetos para eh, hacer eh, exit, por poner un ejemplo, por poner varios ejemplos, la verdad... Extienden muchísimo las jugadas y por eso se juegan... Eh, es, por eso están limitados, básicamente. <coughs> Por ello los Phantom Knight vamos a jugar triple Silent Boots, esta cosa es muy importante en el deck, se invoca de manera especial de la mano si sí, controlamos eh, otro monstruo Phantom Knight, cosa que es bastante sencillo de hacer. Es un monstruo nivel 3 así que nos permite eh, hacer exit con alguno de los monstruos que tengamos, un, ir por un Dante por poner un ejemplo o simplemente ir por un Breaks World. la verdad está bastante cool. Lo podemos desterrar del cementerio y añadir de nuestro deck a la mano una magia o trampa Phantom Knight así que eso está bastante importante en el deck. Vamos a jugar también dos este, dos Cloak, dos Ancient Cloak. Ahora este sujeto se destierra del cementerio y nos permite añadir de nuestro deck a la mano una carta eh, de Phantom Knights. Ahora quiero hacer mucho énfasis en que tiene que ser de Phantom Knights. No podemos añadir una carta que nada más diga Phantom Knights en su nombre. Tiene que decir a fuerza de Phantom Knights. Entonces por lo general son las cosas que actúan como monstruos y los monstruos mismos. Así que es un poquito limitado en ese sentido. Y vamos a jugar este... Un Ragged Globes Principalmente para poder ponchar el exit Que invoquemos con este sujeto Además de que es muy bueno Para el Revenge Kill que tengamos Con eh, Dark Rebellion por poner un ejemplo Así que está bastante cool eh, por los monstruos, que no son ellos, vamos a jugar triple eh, Rescue Ferret. Este sujeto es bastante bueno ya que eh, se regresa al deck a él mismo e invocamos de manera especial desde el deck monstruos cuya suma de niveles sea 6 y los invocamos a donde esté apuntando un monstruo Link. Entonces es bastante fácil hacer a Cherubini sin gastar nuestra normal summon y este sujeto nos permite traer inclusive a Silent Boots eh, directamente desde, desde el deck. Así que es un extender de jugadas bastante pero bastante... Bueno, eh, entonces está bastante cool Además de que lo trae con efectos negados, cosa que está Bastante padre para cuando queramos Traer Burning Cabbage desde el deck Vamos a jugar dos. Fiendish Triple, perdón, Fiendish Rhino. Este sujeto es bastante importante también. Porque eh, mientras esté en campo. Impide que los monstruos que no. Los monstruos demonio que no sean él. Sean destruidos. Eh, por efectos. Entonces los Burning Cave simplemente van a estar ahí resistiendo que se autodestruyan. Porque esté Rhino. Entonces está bastante bien, extiende bastante las jugadas. Y cuando es mandado al cementerio nos permite mandar directamente desde el deck. Eh, pues a un monstruo. De demonio, entonces eso está bastante cool Y nos abre muchísimo, pero muchísimo eh, Las jugadas Vamos a jugar triple galis Este galis es una bestia, la verdad me gusta Mucho abrir eh, el, En primera mano con este güey. No jugamos tantas magias y trampas en comparación con la versión seca, así que no vi tanto problema en meter a Galis, que se invoca de manera especial revelándose y mandando al Cementerio nuestro tope del deck. Si era un monstruo, infligimos daño y si era un este un daño igual a su nivel por 100, me parece, y pues si era una magia o trampa, simplemente se va a destruir. Entonces es raro que vaya a ser una magia o trampa, no jugamos tantas, así que la mayoría de las veces va a ser un eh, monstruo por ahí. Vamos a jugar dos Black Luster Soldier El deck carece de ofensiva en algunos aspectos Así que el Black Luster va a compensar bastante bien esa cosa Es un muy buen monstruo que se invoca bastante fácil en este deck Así que no veo problema alguno Vamos a jugar un Mathematician Para mandar al cementerio lo que nosotros necesitemos Está bastante bien eh, Además de que es un monstruo de nivel 3 Vamos a jugar una Tour Guide Porque pues está uno Ojalá estuviera más por, para que el Burning Cabez fuera una bestia todavía más poderosa Pero eh, vamos a jugar únicamente una eh, Tour Guide Vamos a jugar unas tijeras de los Edge Imp o de los Shuffle como ustedes las conozcan Está bastante bien, es un demonio y se invoca de manera especial del cementerio Regresando una carta de nuestra mano al tope del deck No tenemos problema alguno, nos permite inclusive aprovechar el efecto de Dante aún más Entonces es un demonio nivel 3, oscuridad, está bastante pero bastante bien Vamos a jugar dos Ash Blossom y dos Effect Veiler para poder tener por ahí como defendernos. Además de que Effect Veiler va a permitir invocar más fácilmente al Black Luster Soldier. Por el lado de las magias y las trampas vamos a jugar únicamente en las magias un Foolish Burial. Vamos a brincarnos directamente a las trampas. El Foolish no creo que haya explicación. Manda directamente del deck al cementerio y creo que es el punto del deck. Así que vamos a jugarlo. Vamos a jugar también Triple Phantom Knights Fog Blade, esa cosa nos va a permitir tener un control bastante poderoso eh, sobre el campo del oponente, está bastante bien, interrumpe las jugadas del oponente y si está en cementerio simplemente la desterramos e invocamos un Phantom Knight del cementerio, eso incluye a Link lo cual nos abre muchísimo pero muchísimo en las puertas, por último vamos a jugar un The Phantom Knights eh, eh, pues, pues el que se invoca de manera especial, ¿no? no me acuerdo el nombre, ahí lo tienen en pantalla. De cualquier modo, esta cosa es bastante buena para extender las jugadas, pero más allá de eso no nos va a servir mucho. Entonces está bien por ahí, nada más para tenerlo y para expandir por ahí un poco, ¿verdad? Entonces, nada más por parte de las magias y las trampas. Por el lado del extra deck vamos a jugar doble Dante, eh, la verdad eh, es muy importante para el deck, básicamente es su motor principal de milling, entonces vamos a jugarlo a dos, a dos es suficiente si quieren jugar el tercero adelante, pero realmente con dos el deck tiene más que suficiente. Vamos a jugar una Beatriz, porque tristemente está una, entonces Beatriz nos va a hacer bastante, pero bastante el paro, eh, se invoca de manera especial sobre un monstruo Dante, sobre un monstruo Burning Cabis o oh Dante, no me acuerdo, pero se tiene que descartar un monstruo Burning Cabis de la mano para que se invoque, y no vamos a poder activar su efecto durante el turno que utilizamos este método para su invocación, eh, que es desacoplar un material y mandar al cementerio desde el deck una carta que queramos Entonces esto es un efecto rápido así que no tenemos problema alguno con simplemente invocarla en nuestro turno Acabar y activarla en el turno del oponente, mandar un farfa e interrumpir o lo que sea necesario Entonces va a ser bastante cool Además de eso cuando Batriz es destruida por batalla de efecto invocamos de manera especial desde nuestro eh, extra deck Un monstruo burning cavies ignorando sus condiciones de invocación así que está bastante bien Por lo general lo que vamos a invocar va a ser a... Eh, al Dante brillosito, al Dante fusión Que pues únicamente lo llevamos por el efecto de Beatriz También vamos a jugar a Virgil Que no tiene que ser subestimado, Virgil sigue siendo Un monstruo bastante bueno, eso de descartar Un Burning Abyss y rebotar una carta en el campo a la mano está bastante bien, además de que si es Destruido nos permite robar, entonces Está bastante cool a decir, ¿verdad? Eh, llevarlo por ahí no hace Ningún mal, vamos a jugar Al nuevo Link de los Burning Abyss Cherubini, la verdad este sujeto Es bastante bueno, se hace de manera sencilla y genérica con dos monstruos de nivel 3 eh, podemos mandar al cementerio desde el deck Un monstruo eh, Burning Caviz y luego no, no, monstruo Burning Cavis, Un monstruo de nivel 3 Si no me equivoco y seleccionar un monstruo Burning Caviz para que este gane el ataque Del monstruo que mandamos así que nos permite Mandar básicamente lo que nosotros necesitemos En el momento y si esta carta Fuera a ser destruida por batalla o efecto Simplemente mandamos al cementerio Otra carta que controlemos en su lugar Así que se protege bastante pero bastante bien Vamos a jugar dos Word. Este sujeto es otro word No lo tengo en la mano Así que de una vez les aviso que son dos Breaks word Este sujeto es bastante bueno Es bastante fácil de sacar en este deck Y nos va a permitir quitarnos eh, por ahí las trampas que nos estén estorbando Porque se quedan clavadas y sí estorban un poquito Y cualquier cosa que controle el oponente eh, Vamos a jugar un Kerr Gorgon Y un Dark Rebellion ¿Por qué no? Porque simplemente son bastante buenos eh, Breaks word cuando es destruido Va a invocar dos monstruos Phantom Knight desde el cementerio Pero les va a aumentar el nivel en uno Entonces estos dos sujetos simplemente van a hacernos bastante el paro Como los Exit que vamos a invocar The Rebellion es un muy buen Revenge Killer Que el eh, Gorgon simplemente nos va a permitir protegernos de cualquier cosa que tenga el oponente Por ello los restos de los links vamos a jugar un Nightmare Cerberus y un Nightmare Phoenix ¿Por qué no? Para poder quitarnos por ahí magias y trampas que nos estén estupando Y además de monstruos Un Decode Talker por ahí que tampoco nos va a estorbar para nada, un The Phantom Knights of Rusty Baldrige, este sujeto nos va a hacer muchísimo para muchísimo el paro, así que vamos a jugarlo únicamente a uno, nos extiende bastante las jugadas y nos permite generar bastante control sobre el oponente. Y por último un Borderless Dragon porque no tengo Borrell Sword, así que si tienen Borrell Sword recomiendo más aún el Borrell Sword en este deck eso es todo por parte del deck profile del día de hoy la verdad espero les haya gustado pero muchísimo, a mí me fascinó el deck, es bastante bastante versátil y siempre había querido armármelo a decir verdad no me quedo decepcionado, es una bestia de deck entonces, no olviden que este deck pueden comprarlo en la tienda de el City, Cost. hace envíos a toda la república mexicana y maneja mercado libre por lo que su dinero y su envío estará completamente seguro, no olviden suscribirse, darle like a la página en facebook y unirse al Discord oficial del canal tampoco olviden pasar a checar la sección de play of the game que se estará subiendo simultáneamente a este profile. Yo soy Alberto de Rincón de Realista y los estaré viendo en el siguiente video.